¿Señor Mangustani? ¿Qué tal, señor Dios, Dios del Caxondeo? ¿Qué tal por aquí? Bien, bien. La playa de Tontolán, supongo. Eh, y la playa de los cielos. La playa de los cielos. Desde el, cielo. el cielo ahí. Y la luna y el sol. Los en medio de la luna y el sol. Y el sol. Una, configuración, una configuración astronómica interesante. Astronómica. ¿no? Interesante. Eh, Dígame. Le voy a informar de la noticia más importante que ha sucedido quizá en los últimos... Eso lo que me en la última década, años. No tengo tanta memoria, señor Gaffón. Yo tampoco. Analicemos primero las fuentes de nuestra verdad, de lo que creemos que es verdad. Por ejemplo, la fuente de los medios de comunicación, prensa, radio, y televisión, ¿es una fuente fiable sí o no? No. Respuesta correcta, no es una fuente fiable, los, los miedos de comunicación, ¿me No he ganado nada todavía Todavía no, espérate. Los miedos de comunicación, que le llamo yo miedo, pues se dedican a meter miedo, más miedo. Están controlados por el poder económico, por lo tanto, todo lo que cuente está manipulado. Televisión, prensa, radio, todos radio. Todo, todo los más medios, internet, más miedos, todo. Ahí, ahí puede colarse algo todavía. Pero, pero los, los que son grandes medios, grandes miedos, están controlados por el poder, por lo tanto no podemos fiarnos de esa fuente de información. De hecho, solo con que una noticia no, es que yo veo Telecinco y luego lo contrasto con Antena 3, no por el mero hecho de que la noticia salga en los medios de comunicación, en los miedos de comunicación, miedo, miedo. ya es una manipulación, ya es una manipulación porque han seleccionado esa noticia sobre todas las cosas que han pasado en el mundo hoy, que han sido muchísimas, pero han seleccionado cuatro. Entonces ya el hecho de estar hablando o prestarle atención a lo que han seleccionado ya es ser víctima de la manipulación. Bien. Bien. Medios de comunicación no son una fuente fiable para recibir información. Los libros de texto de colegio son una fuente fiable para recibir información. Podemos fiar de los libros del test de texto espiritual. No. no. Respuesta correcta, dos, ya lleva dos. <risa> ya lleva dos, efectivamente, si no nos puedo confiar de lo que dice el telediario hoy, como pues bueno, nos vamos a confiar de lo que dice un libro de texto sobre cosas que han pasado hace 300 años. Han tenido 300 años para manipularlas, remanipularlas, requete-manipularlas y requete-requete-requete-manipularlas y contarnos solo lo que les salga de los cojones. Es una distorsión de la verdad a través del tiempo. Que se va acumulando, que van llegando, que eh, se va modernizando y terminan los medios de comunicación modernos. ¿Cuál? Televisión, prensa, etc. No, no, pero yo me refiero a. a, a, a es, es un rumor que, muy que muy muy se corre y se deforma. ¿todos, Todos los acontecimientos históricos son rumores que se corren. La teoría del teléfono. Tú le dices a otro y a otro y termina haciendo una cosa distinta a la que empezó. Lo que ha llegado ahora es. La versión de la historia y de la información que le meten a los niños en el colegio es. El eco de una supernova. ¿No? Que ha llegado ahí con los últimos expertos, muy blanditos y ya la verdad se ha desintegrado por completo en el camino. Bueno, <risa> un poco lúgubre en la risa bueno, no. no te digo, okay. eh, Entonces, la versión de la historia que nos llega ahora es, como dice esa frase histórica la historia la escriben los vencedores los vencedores ahora son el sistema bancario los builder los Rothschild, los Rockefeller, los, Roche, Roche, los claro, claro, centros europeos bueno claro, esos claro, claro. ¿Eso son los dueños los del mundo la masonería esa es la los masonería. dueños del dinero los, los, los que fabrican el dinero los que fabrican el dinero y convencen a la población de que tiene que buscar dinero si tú fabricas dinero y convences a la población de que tiene que buscar dinero en ese juego quién va a ganar pues ellos y entonces estos, estos... Ponen y quitan políticos, ponen y quitan presidente de gobierno, por supuesto, Hacen claro, guerras. Sí, claro, sí lo que hiciera, Manipulan. Sí, claro. Y manipulan, por supuesto, los libros de texto del colegio y la información que reciben los niños. Bien, Los libros de texto del colegio tampoco son una fuente fiable. ¿La NASA, ¿La NASA es una fuente fiable de información? ¿Usted cree que el hombre llegó a la Luna? No, no, no, no. Respuesta correcta, una vez más. Efectivamente, que el hombre llegó a la luna ya prácticamente es espectacularmente obvio, que no es cierto. Entre otras cosas, un argumento que desde yo, cuando el hombre llegó a la luna, estaba Nixon de presidente. Nixon es el presidente más barro de la historia de Estados Unidos. ¿El Watergate? El Watergate, el único que pillaron de marrón Entonces, Nixon tiene que tomar una decisión histórica en la carrera espacial. ¿Y en la Guerra Fría? la Guerra Fría... Puede ganarse con la carrera espacial. No hace falta hacer una guerra si no. ganamos con la carrera espacial. Y, y se convierte bien. en una carrera caliente, claro. El, bueno, una carrera fría. fría. Espacial. Entonces, especial, la especial, especial. Especial, especial. Especial, espacial En esta guerra... Van ganando los rusos, 7 ¿sí? a 0 por lo menos, han mandado a un perro al espacio. Una golea, una golea. Han mandado a una perra por ahí al la espacio. Lassi, me parece que se llama. Lassi, no, la Lassi era una prueba de televisión que había, la. Lassi, no, Lassi, no, Lassi. Mandaron un mono, un primate, mandar un primate. Mono, y los americanos no habían mandado nada. No, los americanos habían mandado... cohete, habían explotado. Entonces tienen que ganar la guerra espacial, la carrera espacial. Entonces Nixon tiene que tomar una decisión histórica que consiste en... Mando a tres colegas americanos al espacio, que vayan a la Luna y que vuelvan por primera vez en la historia cuando no hemos mandado ni una perra ni un mono ni nada. ¿Y me importa un cojón que explote por ahí? exploten, no. si claro, me explote. no me importa un cojón porque si explotan por ahí o se rompen quedan muy mal y pierden la carrera espacial. Es fundamental que lleguen, tienen que llegar y volver por primera vez, no se ha hecho nunca y a la primera tiene que salir bien la ida y la vuelta. Aunque lo hacemos, Claro, lo hacemos de verdad o hacerlo de mentira. Esta es de mentira que es más es seguro, seguro. Es más seguro, seguro. hacerlo de mentira. Si tenemos Hollywood de mentira. otra cosa para que yo te diga que no? ¿Qué esto, esto más? podemos fiarnos de la NASA? No, exacto. Bien. bien, bien, bien. Eh, claro, hacen la película de la llegada del hombre a la luna, queda de puta madre, es un éxito mundial. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cierran la productora audiovisual NASA o siguen haciendo películas? ¿Llaman a estarle cubrí? Estarle cubri. Cubri, ¿Ponen Ponemos plató allá. La primera, la segunda, la primera. no sé si la hizo. Pero, pero ya que tiene que ser la productora de éxito mundial tú crees que cerraría la productora nasa después del éxito de la llegada del hombre a la luz absoluto esto tiene porque no y no va a dar explicación pero no es más no no, está no, no, no, no. Es... Es... brillante muchas su... está está gracias soy monologuista porque no que yo, yo, hablo en términos de, de no y de Sí. perfecto es, es lo más concreto y lo más al grano bien, bien. No podemos fiarnos de los medios de comunicación, no podemos fiarnos de los texto, no podemos fiarnos de la NASA, ¿podemos fiarnos de los dibujitos animados y de Hollywood? Como que lo que sale en los dibujos y en las películas es verdad. No. Correcto. Bien. Exactamente. Entonces, ¿no es todo mentira? Exactamente. Entonces, ¿no es la es conclusión que... Vamos a llegar. A... Entonces, claro, la idea de que la Tierra es redonda y gira sobre su propio eje a 1670 kilómetros por hora, esa es la cifra oficial. Esa idea nos ha llegado a través de los libros de texto en colegio, los medios de comunicación, la NASA, ¿La NASA? los científicos y la caminaria. Y esa información de que la Tierra da vuelta sobre su propio a 1.670 kilómetros por hora, ¿Lo ha percibido alguien en la historia de la humanidad desde que el hombre es hombre? No. Respuesta no. correcta una vez más, señor Macostani. Está usted bella Muchas gracias. Nadie ha percibido que la Tierra Sabía que esta fue, mañana no? me levanté especialmente inspirado, verdad. ¿eh? Tengo una locuacidad, una facilidad de palabras, una frase larguísima. Yeah. Y te empieza, mira, ¡No! Y además, ¡oh! Eh! <risa> Otro día hablas a usted. Ahora estoy yo, señor. <risa> ...la Tierra... La tierra, ¿eh? esto. esto... ...esto, está moviéndose ahora... ¿no? ...la ve usted, quieta o en movimiento... ...totalmente quieta... ...totalmente quieta... ...totalmente quieta... ...dígalo esto... ...no, digo, totalmente quieta... ...totalmente quieta... ...totalmente quieta... ...yo no he visto una a no, cabeza más... siento quieto. quieto... ...esto no se mueve... No, ...la Luna está ahí... ...vamos a 40.000 km por hora... ...a través del espacio N... ...eh, eh sí. sí... ...ya me he olvidado de la cifra... ...creo que eran... ...1660 km... bien, bien yo creía que iba por bueno me si Magustaré tengo que comunicarle que la tierra está quieta. Pues no, me ha de usted el cuerpo ¿sabes? claro me ha de usted porque yo todo nada más que creyendo sí, que iba lanzado no digo lanzado por ahí continuamente o sí sea y, y, y y ahora me dice que, claro si viene de un dios tiene que ser verdad que va esto, que está parado y que esto no va a mil km por hora o a 1.500 por por no, hora, 1.670, pues la verdad es que me he llevado pues, una sorpresa. Sí. Eh, yo también, ¿Sí? yo también, ¿Sí? yo esas, una, una agradable ¿Sí? sorpresa porque a partir de darme cuenta de que la tierra está quieta, de pronto lo que veo y lo que siento encaja con lo que cree y entonces ahora soy más coherente se incrementa mi coherencia interna y, y externa, y además, al darme cuenta que la tierra está quieta, me doy cuenta de que la tierra está muy tranquila, no está nerviosa ni dando vueltas, no está corriendo, no está estresada, no, no, está estresada, esto está muy tranquila, entonces al tumbarme la tierra, me tranquilizo antes al saber que está Tranquilo. De que no lo vamos a despeñar por ahí corriendo no tanto, despeñar, no, nos marear, no nos vamos a perder el universo, obviamente, no, un no, ¿no? No, claro. no nos vamos a marear. La tierra está quieta, es tranquilizante, es estabilizante, me siento más estable emocionalmente. No hay incluso, mejor vitamina, hay mejor tranquilizante que eso. Y además, me siento apoyado, estoy apoyado por la tierra. Estuve apoyado en no la tierra. ¿No se escucha esa inestabilidad de salir volando en cualquier momento ni nada? En absoluto. No hay miedo, no hay miedo, en hay no hay terror, no es terrorífico. ¿Y a usted le apoya a alguien según el señor Magustari? A mí no, a mí me apoya lo mismo que a usted. Es decir, la Tierra? Claro, claro. No, digo... Aunque no te apoye nadie, te apoya la Tierra. Te apoya. Y la Tierra te apoya, te apoyará y te apoyó. En los, de los tiempos Siempre que moviamos, tendremos el apoyo tranquilizador y estable de la tierra total y absolutamente es bueno saberlo, ¿eh? quieta.